Corporativo que vamos a ofrecer a las empresas, eh, al segmento de educación, al segmento de gobierno. ¿vale? Ustedes saben que esos dispositivos tienen algunos cambiecitos, no es lo mismo que se ofrece en consumo, sino que tienen. En el, en el folleto que les acabo de entregar pueden ver varias diferencias. Digamos que a profundidad, como te lo dije, vamos a hablarlo un poquito más adelante. Aquí son dispositivos que vienen con procesadores Intel o si a solicitud necesitan el otra de monitores con los que vamos a trabajar también son monitores que vienen en distintas gamas, digamos que acá tenemos la vuestra. Monitores de 24 pulgadas, ultra delgados, super perfilados, oficinas muy modernas. Acá no van a ver algo como como con bordes gruesos, nada, todo eso y lo chévere que ustedes ven es que es todo muy atractivo es, es muy moderno, muy fancy para todos los empleados de hoy en día que, uno que está buscando algo que lo haga sentir cómodo en la oficina si es que nos hace volver a la oficina y si te lo van a mandar a la casa porque me haga ver bonitas pantallas Full HD hasta 4K tenemos pantallas de 23 pulgadas 27 pulgadas curvas 34 pulgadas curvas o esta que es como, digamos que la, la que más eh, Nos enorgullece en la marca, una pantalla de 28 pulgadas, muy parecida a la de consumo, al sector de consumo. Eh, solo que esta va a tener unos cambios y es que tienen a la altura ajustable y algunas condiciones que pueden mejorar en cuanto a luz. Dependiendo si se sienta aquí el señor o si se sienta la señorita, Entonces, depende de la altura de cómo lo vayamos a usar. Entonces, 4K es algo súper útil. Eh, ¿Qué tenemos más acá? Routers, también vamos a ofrecer routers 4G o routers convencionales. Eh, esto es LTE, pero 4G, LTE. O routers con conectividad 6G, ya para los proveedores de tecnología de, de banda ancha que te están ofreciendo más de 500 megas de conexión. Que pueda soportarlo, entonces los routers 6 g te pueden soportar hasta un tercio de conectividad, súper estable. Este es LTE. ¿Para qué sirve esto? En Colombia sirve bastante para las ciudades que no tienen banda ancha, cobertura de banda ancha y que, que estás en ciudades anedas y necesitas ponerle el chip, le uh -huh. pones el chip y con esto le puedes soportar hasta 10 equipos con la conectividad que te brinde el operador. Entonces, eso es súper útil. Conectado a la pared también, también le puedes conectar el cable a un computador lo que necesitas entonces entonces nuestros computadores todos desde el segmento de entrada van a tener algo chévere que es que todos son metálicos todos son súper resistentes y digamos que siguen manteniendo el estilo elegante de todos los dispositivos nuestros ¿vale? que, que también no, nos ayuda a esto que el dispositivo sigue manteniendo la conectividad que ofrecemos en el, en el ambiente de computador normal, pero también pueden operar el computador desde la tableta uh -huh. Entonces, cuando ustedes proyectan el computador a la tableta y tienen que hacer un trabajo como inalámbrico y dejar el computador, pero justo se quedó sin corriente, las 14 horas de batería no le aguantaron cojo la tableta, lo dejo conectado y tengo que hacer algo, lo puedo hacer en la tableta y el mismo computador es el que está realizando los cambios. Eh, Son dos routers están conectados por tecnología mesh que hace eso que ellos identifican dónde está el otro router siempre y no tienes que ir a configurarlo donde lo muevas él va a configurar. Si traigo uno tercero él me pregunta ¿él ¿es esa parte de tu red sí? Ya se conecta ¿qué garantiza eso? cobertura inalámbrica en cualquier oficina, hogar o si, si tienes una compañía un poco más pequeña que no vas a pagar el router eh, de infraestructura, con esto vas a solucionar la conectividad de, todo el, de toda la compañía pequeña o grande. Entonces, dentro de los dispositivos tenemos tres gamas de dispositivos. Eh, hay serie B3, que es esta. Este es el dispositivo de entrada, y de entrada entre comillas, completamente metálico también. Cámara resguardada en el teclado, para que es esto para evitar el tema de hackeo de cámaras, que sí, sí, sí, sí. solo tú des el acceso a la cámara y pues la carita feliz ya no está muy utilizada. <risa> Eso, pero no. tiene, buen ángulo también. tiene muy buen ángulo en los computadores computativos. Hicimos una evolución y el ángulo viene más, claro. más arriba del mento. Puede pasar que no sea la más cómoda de todas, pero si sí es más segura. El siguiente computador es el computador serie B5. Cambia entre los dos dispositivos es que este computador es más no es más angosto. Tiene un poco menos de conectividad, pero la pantalla es 2K. ¿Esto para qué sirve? Para los ejecutivos, normalmente, cuando tú hablas de las tablas de Excel, cuando de eh, PowerPoint, que necesitas mucho detalle, una pantalla 2K te permite mucho más espacio de trabajo en la pantalla. Y otra diferencia que pueden ver acá, si se encuentra la pantalla es un poco más alta. O sea, ¿Qué te da eso? Más líneas de lectura cuando estás leyendo un documento. Esto está pensado más en los ejecutivos. Y la próxima generación es la serie de 7 que es similar a este computador, digo similar básicamente. Otro que, eh, es, es un computador que es 3K, pantalla táctil, es completamente táctil. También sigue teniendo la cámara oculta, sigue teniendo, todos tienen el, la huella digital en el botón de encendido, que eso ya es muy tendencia en, todo, en, en muchas marcas. Nosotros lo, lo implementamos en todo el segmento, no solo en el más pro, sino en todo el segmento. Y es un computador que es mucho más delgado, conveniente para pues, portarlo, y pues el, el ejecutivo, uno, uno se quiere ver más elegante siempre, entonces esto es como algo que, que, te, que te va a solucionar. Guev referred on as Trap Hanakap Sur Ni